Bienvenidos a este nuevo video. Hoy te voy a enseñar cómo hice un control para modificar el gama de tu videojuego en Unreal Engine. Empecemos. Pero, ¿qué es eso del gama? ¿Qué es cómo se come? Bueno, básicamente el GAMMA es la transición que hay del color negro al color blanco y viceversa dentro de una pantalla. Podemos decir que es que tan blanco se va a ver la imagen de tu pantalla o que tan negro se va a ver la imagen de tu pantalla. ¿Listo? Entonces, yo aquí hice ya el widget con la opción del GAMMA. No voy a explicar esto ya porque ya en un video donde yo explico cómo controlar el el volumen de audio, yo expliqué un poco cómo era esto de los botones y del texto. No lo voy a volver a repetir. Lo que sí voy a decir ya es el, el meollo del asunto en sí. Cuál es lo que hace que cambie el gamma. Yo lo que hice fue una función. Pero antes de explicar la función, debo explicar algo. Los valores de gamma van desde el 0 hasta el 5. 0 siendo el valor más bajo que hacen que la pantalla de, o la imagen de tu videojuego se vea más negra. Y 5 hace que la imagen de tu videojuego se vea más blanco. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo le mando un valor entre 0 a 5, valor decimal. Y yo lo que hago es concatenarlo. Este gama es un comando ya dentro del Unreal. Que es el responsable de hacer que el gama de tu videojuego se cambie. Ojo acá, yo puse un gama, yo aquí puse gama, dejé un espacio, ¿vale? Porque se va a concatenar con un valor, que debe ser así: gama, valor de 2, 3, 5, ¿vale? Y eso lo meto acá a un nodo, bueno, esto lo puse lo dejé en español del video pasado, pero esto se llama execute. Comando console, comando vale que es el que encargado de ejecutar ese comando. Vale, esto se hace, digamos, en tiempo real. Según el valor que yo le mando en decimales, él va a cambiar el gamma de tu videojuego. Ahora, qué pasa aquí, como yo le estoy mandando de esta variable un valor entre 0 a 10, como yo no quiero que él se pase. O sea, para los valores de gama no se pase de 5 yo lo que hago un cálculo sencillo lo multiplico por punto 5 por ahí voy a poner la tabla del, del punto 5 vale entonces a yo mandarle aquí el valor por ejemplo 10 al multiplicarlo por punto 5 él le va a mandar aquí un valor de 5 vale listo eso es lo que va a hacer ahora vamos a probarlo, listo ahora vamos a ir a las opciones donde yo tengo el gama ya puesto, si se dan cuenta que cuando yo me posiciono acá se desaparece el desenfoque que estaba ahí, si deseas que te explique en otro video cómo lo hice pues con el gusto lo hago, colocarlo en los comentarios y si hay muchos comentarios, y si hay mucho interés de cómo de, de aprender esto, pues hago un video. listo entonces, miren a lo que me refiero, cuando yo bajo este valor, todo, inclusive hasta el juego y el motor, se pone en su máximo en negro, o sea ese sería el valor cero, vale? Si yo esto lo maximizo, o sea, lo pongo en el nivel más alto, que sería 10, ¿vale? En este caso el gamma ya se queda en 5. Ojo, no se confundan. Yo pongo 10 porque es la opción acá del valor que yo dejé ahí. Pero internamente el gamma él lo coloca en 5. Que el 5 ya sería el valor máximo de los blancos. Si ustedes se dan cuenta, se ve más claro, más brillante, ¿listo? Yo lo coloco por la mitad un 5 que se ve bien listo listo gracias por ver el vídeo espero que te haya servido compártelo con alguien que quiera hacer videojuegos y dame tu like y bendiciones